de alguna manera sagrados. Una cosa es obedecer a la ley de Dios y otra caer en una casuística tan caprichosa que pasa por encima del bien del hombre. Ciertamente no podemos vivir sin leyes, pues nos ayudan a normar y dirigir nuestras vidas. Desde nuestros hogares hasta las últimas instituciones las leyes son necesarias. Sin embargo, quienes están encargados de la aplicación de estas deben tener siempre en cuenta el Espíritu que las ha inspirado y que en última instancia es el bien de los individuos y de la comunidad. Aquellos a los que Dios nos ha puesto al cuidado de la observancia de la ley, padres, administradores, gobernantes, debemos tener siempre cuidado de no usarla para beneficio particular, sino para el bien de los hermanos.